Cuando el vendedor me ofrece el nombre completo del procesador, yo puedo indagar en el sitio del fabricante y averiguar todas las características de ese procesador, en este caso este procesador es un AMD Ryzen 5 3600, entonces voy a copiar este dato Ryzen 5 3600 copiar y voy a venir al sitio de AMD amd.com barra es y aquí en el buscador voy a pegar el nombre de este procesador aquí me aparece este procesador y entonces ahora puedo ver las especificaciones me dice la cantidad de núcleos la cantidad de hilos la velocidad de reloj me dice el, el tamaño del caché l1 y l2 me va a decir también qué tipo de memoria utiliza, en este caso de 4 cuántos canales de memoria tiene y cualquier otro dato que a mí me pueda interesar.